Bienvenidos al módulo de interpretación de planos y esquemas eléctricos. En este módulo vamos a ver cómo se leen los distintos planos, los distintos tipos de planos que podemos encontrar y su interpretación. Mi nombre es Alexander Bueno y soy profesor de la Universidad Simón Bolívar del Departamento de Conversión y Transporte de Energía. Por principio, los planos y diagramas y los esquemas eléctricos se dibujan en estado de reposo, es decir, desenergizados. En caso contrario, se debe hacer la referencia respectiva en el diagrama o en el plano que estamos trabajando. Existen tres tipos de planos en electricidad. El plano general, que es la representación más simple, y por general unipolar o unifilar. Es decir, se dibuja una sola fase. El plano de funcionamiento, en cambio, este plano presenta detallado en un solo plano el circuito principal y el de mando en una conexión eléctrica. La diferencia entre el circuito de mando y el circuito de potencia o de energía es el grosor del conductor al momento del dibujo, siendo el conductor más grueso el conductor de mayor corriente, es decir, el conductor de fuerza. Los planos de circuito, que quizás son los más utilizados en la práctica, este plano es el más usado en electrotecnia y presenta el circuito de potencia por una parte y el circuito de control por otra. En muchos de estos planos se dibujan algunos tipos de protección, como son las protecciones de sobrecorriente, es decir, fusibles y interruptores termomagnéticos, lo que comúnmente conocemos como breaker que utilizamos en la mayoría de nuestros hogares. En esta lámina vemos el esquema general de un plano. En este notamos las distintas partes, el fusible, en este caso tenemos dos bobinas de control para accionar distintos contactores. Finalmente un motor. Las rayas diagonales que vemos en el circuito representan el número de fases que tiene el circuito. En este caso, es un circuito tripolar debido a que el motor, como bien lo indica su diagrama, es trifásico. En este caso, vemos los ejemplos de un plano funcional y de un plano de circuito. A mano en la letra o la letra B, identificado con la letra B, el plano funcional podemos notar que los conductores de fuerza presentan un grosor superior a los circuitos de control. En este plano puede ser muy complicado debido a que se combinan ambos circuitos de fuerza y circuito de control. Por eso la figura C presenta el plano de circuito, que es el más utilizado, en donde se diferencia el plano o el circuito de mando del circuito de fuerza. En el circuito de fuerza se representan únicamente los contactos o los contactores de operación, mientras que la lógica de funcionamiento se presenta en el circuito de control. Existen tres normas que conviven en la generación de planos. Las normas vigentes son las alemanas, las DIN, las inglesas, las British Standard, las BS y las americanas, la de la American National Standard Institute. En un plano, generalmente se debe identificar el tipo de norma que se utiliza. Generalmente, el plano europeo viene por la norma DIN. La norma DIN tiene una ventaja en el dibujo por ser una norma muy fácil de implementar con un ordenador o computador personal. Mientras que las normas inglesas y americanas presentan simbología que solamente el software especializado permite realizar de manera fácil y rápida, mientras que la norma alemana permite hacer la identificación de los equipos de manera más simple sin software especializado. En la lámina vemos algunos ejemplos para la identificación de motores y de transformadores utilizando la norma DIN. Al momento de interpretar un plano, pues es necesario como primera parte ver en la leyenda bajo qué norma se realizó. Buscar de esta norma las distintas simbologías que se utiliza para cada uno de los equipos y de esta manera poder identificar cada una de las partes tanto del plano de fuerza como el plano de control. Adicionalmente a los planos de fuerza y de control, un plano muy importante en una instalación es el esquema unifilar. El esquema de unifilar es una representación de cómo se suministra la energía a las distintas partes o equipos de la empresa. Permite la identificación, generalmente se dibuja de manera unifilar. No importando si el circuito es monofásico o el circuito es Trifásico. Este tipo de plano representa desde la alimentación y se representan los equipos transformadores. En muchos casos, se representan las principales protecciones que respaldan al equipo, como pueden ser protecciones de sobrecorriente y de sobretensión, y los distintos alimentadores. Este plano es muy importante para el especialista en electricidad porque le permite ver cómo es la distribución de energía y las capacidades instaladas. Este plano presenta información de tipos de conductor y corriente que maneja cada uno de los ramales y equipos asociados y del tipo de protección que estamos utilizando. El diagrama esquemático es muy utilizado como medio para facilitar el mantenimiento y la reparación de equipos y la instalación eléctrica. Aspectos principales en un diagrama esquematizado que debemos tener en cuenta es el circuito de potencia, los circuitos auxiliares o de mando, la la los símbolos que identifican los equipos electrónicos, sus partes y componentes, la identificación o denominación de los equipos eléctricos y sus terminales y la referencia a la representación de equipos y sus conexiones en el diagrama esquemático. En este ejemplo vemos un circuito principal o de fuerza, generalmente se presenta de forma multipolar y la corriente que circula por ellos es de magnitudes apreciables con respecto a las de circuitos de control o de comando según varía la potencia. En los planos de circuitos principales casi siempre se dibujan los fusibles o las protecciones termomagnéticas o comúnmente llamadas brakes que protegen contra cortocircuito. En cambio, en el circuito de, pro de control se presentan únicamente los fusibles, que es la única protección que se utiliza. Se pueden dibujar de manera horizontal o vertical, dependiendo del diseñador. En este circuito aparecen todos los elementos que conforman el mismo y se presenta la lógica de contactos que gobierna el circuito de control. Los circuitos de alimentación generalmente son de baja tensión, es decir, 120 o 240 voltios de manera unipolar. Entonces, para la protección contra cortocircuitos, aquí se prevé el uso de fusibles. Únicamente para la protección, no se utiliza protección termomagnética. Generalmente, el circuito de control es alimentado del circuito de fuerza mediante un transformador auxiliar para el circuito de control. Es decir, para la interpretación de planos, lo principal es identificar la norma que estamos utilizando y tener a mano la distinta simbología que utiliza esta norma para interpretar los circuitos, identificar el circuito de control del circuito de mando. En el caso del unifilar, tener lo más actualizado, este, este plano, con la mayor de referencia. Con esto terminamos este módulo de interpretación, de planos y circuitos.